amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas nuevamente a nuestro canal de costura fácil. Mi nombre es Manoli y hoy te voy a enseñar los accesorios básicos para la costura fácil. En primer lugar tenemos regla numerada de 50 centímetros. Un lápiz para hacer las anotaciones. Una tiza para hacer los trazos. una cinta métrica enumerada por ambos lados que nos servirá para hacer diferentes medidas. Una tijera para cortar trazos largos y luego otra más pequeña para cortar lo que son los hilillos. Esto es un dedal que nos sirve para cuando vayamos a coser protegernos a la hora de hacer la costura. Aquí tenemos un cojín que nos servirá para unir a los mismos alfileres que agujas Luego aquí tenemos diferentes eh, son alfileres con diferentes colores que nos servirá para realizar eh, pepuntes eh, que en vez de ir banarlo con hilo y aguja lo sujetamos con, con los alfileres y podemos pepuntear a la máquina muy fácilmente. Aquí tenemos varios modelos de, de, de agujas con, que nos servirá para lo mismo coser ojales que para coser cremalleras, para realizar pepuntes, realizar bajo de de pantalones, etcétera, para muchas cosas. Aquí tenemos un pequeño surtido de, de hilos de colores, que lo hay eh, lo mismo en poliéster que en algodón. Este viene preparado ya para máquina, que viene bobinado, y es de poliéster porque es más resistente a la hora de, de coser a máquina. Luego aquí está el de hirvaná, que luego eso lo explicaré más adelante, que es para sostener lo que es la prenda cosida en un cosido provisional y luego vaya cosido, digamos, a pepunte con el, el hilo de polis que es más resistente. Y también tenemos este tipo de carrete que lo mismo sirve para coser a mano que para coser a máquina. Y ahora os voy a enseñar un utensilio muy práctico para realizar ojales. Vamos a coger regla, lápiz para trazar el ojal que de un centímetro, más o menos, centímetro y medio. cogemos el corta y como veis va es muy fácil va despacito con mucho cuidado y va se va cortando el ojal ya está el ojal cortado y este ojal os lo enseñaré en mi próximo vídeo. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Dale a like y suscribiros. Hasta el próximo programa.